A la fiscalía estos son los detenidos 10 detenidos 10 personas detenidas por las agresiones en el partido Querétaro contra Atlas hay 26 identificados hay 26 identificados por parte de las autoridades pero ya hay 10 personas detenidas ese es el reporte claro claro hay que tener en cuenta que a lo largo de la historia en los manuales operativos de la política existen los chivos expiatorios y ojalá, ojalá que sí estos presuntos culpables sean verdaderamente los agresores, los, las bestias, los asesinos y no sean chivos expiatorios, que no sean incluso o cómplices o personas inocentes que las autoridades presentan para taparle el ojo al macho. Que no sean aburtos. César Caballero está con nosotros. César, con más detalles. Adelante, saludos, te escuchamos. Sí, en un ratito más tendremos en un ratito a... más, estaremos a... un sí, César sí, Caballero. Sí. ¿Cómo estás? Qué gusto. Okay. ¿Qué te parece esto? Ojalá que no sean chivos expetorios, Dionisio. No, no, no, ojalá que no. Porque solamente sería engañarse a, a unos mismos y tarde o temprano. Quizás si se entera, pues, por supuesto, el escrutinio público hacia aquellos que estarían presentando chivos expiatorios tendría que ser este, contundente. Eso, eso y que no salgan mañana o pasado. Claro. Lo que sucede cada que hay algún problema de estos. Dos, tres días y vámonos para afuera. Eh, sí, sí, sí. No, por supuesto que no. Eso Esa se es la idea, ¿no? Que ver, tiene que haber un castigo. Ahora, de no, claro. y, y por la manera en que van a ser acusados, Ajá. uno piensa que van a llevarles años. Años bajo la, bajo la sombra. Por, sí, por ¿No? Y que sean públicas las pruebas de que estos son. Que esos son y de que ahí sí se encerraron y cuánto tiempo y que ahí sigan. Porque si en algún momento los identificaste, no. quiere decir que lo hiciste a través de los videos. Entonces es presentar video, presentar en este caso al que agarraron, ¿no? Este es este. Este es este, este es este, ¿no? Esa sería la manera de confirmar que efectivamente son los responsables reales y no chivos expiatorios ¿Cómo, cómo funcionan eh, estas, es, las cámaras? O sea, nada más graban y no hay nadie ahí checando, porque yo leía el otro día el, que el una buena medida, en los estadio. estadios, porque yo leía el otro día una buena medida sería que también gente estuviera ahí revisando claro. gente de seguridad en todo momento, lo, si es que no existe, monitoreando durante los partidos. Lo que yo he atestiguado, que que yo he atestiguado eh, si, si hay gente monitoreando. Sí, ah, tendría que haber no, gente no monitoreando. Si es nada, no, nada más es que se quede ahí no grabando qué pasa o viendo, no, gente. No, no, no. Sí, no, sí, sí. Bien, César Caballero está con nosotros, César con Pero... más detalles. 10 detenidos ya entonces, César. Eh, esperemos que sean estos y que no sean chivos expiatorios nada más César ¿Qué pasa, Alvarito? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, esperemos que realmente se imparta justicia como tiene que ser y a la medida que lo merece un hecho tan lamentable como el que vivimos el sábado pasado. Estamos aquí a las afueras eh, del Poder Judicial de Querétaro, donde se han llevado el día de hoy las primeras audiencias para estas personas que fueron detenidas en la madrugada de este martes. La primera de estas audiencias se llevó a cabo en punto de las 11.30 de la mañana. Hay una segunda programada para el día de hoy, sin embargo, todavía no tiene un horario de inicio. Lo que nos han contado es que estos 10 hombres no todos están acusados de los mismos cargos, hay algunos que están únicamente eh, señalados por perturbar el orden y eh, crear desmanes en eventos públicos, hay otros que sí están señalados eh, como tentativa de homicidio en modo de pandilla, entonces eh, tendremos que esperar a que terminen por completo estas eh, audiencias para ver qué es lo que ha dictaminado el juez respecto al destino judicial de todas estas personas. Los que nos han comentado es que lo más probable que los abogados de estos acusados pidan la duplicidad de términos, es decir, que se alargue otras 72 horas más el plazo para presentar y para desahogar pruebas y posteriormente ya haya una determinación y se les vincule a proceso formalmente o queden liberados. Todo esto se resolverá en los próximos días, pero así está el panorama respecto a estos detenidos. César, ¿se sabe cómo es que se dio con estas 10 personas? ¿Ahí me escucha, César? Perdió un momento la señal. en un momento voy con César Caballero. Eh, para que se quisiera conocer cómo es que se da con estas 10 personas. Eh, si se pueden identificar a las, a las 26 personas con las cámaras. de y ojo, ¿eh? decía César anoche que no solamente eh, se han identificado 26, pero que se está trabajando porque, pues, por supuesto, se veían mucho más de 26 en las imágenes. Se está trabajando para identificar más responsables y el número pueda subir. ¿no? Eh, en redes sociales circularon varias imágenes, varios videos, varias fotografías, pero se tienen que analizar también, no se puede tomar nada más como prueba, se tienen que analizar si son de esa fecha, si son de ese día, si son de ese partido, que sí. no sean... Eh, eh, imágenes del, del pasado. Sí, porque hay muchas. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Así son las redes sociales. Mucho fake. Te das cuenta, muchísimo fake. Te das cuenta en muchas imágenes que son de años atrás. Claro. Muchas cosas que, que hay que ser muy específicos e investigar muy bien a fondo. No puede ser nada más que tú te... te eh, agarras la primera imagen de las redes sociales? Imágenes. Claro. Bueno. Hay que, a ver, por ejemplo, mucho de la, de la empresa que emitió sí. la señal de televisión ahí deben de tener mucha imagen también, ¿Cierto? más confiable. Perfecto. ¿no? César Caballero sigue con nosotros. César, ¿cómo se dio con estas 10 personas? Bueno, lo que nos han dicho es que el proceso que siguió eh, la Fiscalía de Querétaro fue la de reunir eh, todos los videos que vio tanto en redes sociales como lo que le tuvo que proporcionar la directiva de Gallos Blancos para poder identificar a todas estas personas. Se hizo el análisis durante los primeros días, por supuesto también conforme pasaba el tiempo la presión mediática era cada vez más grande para la Fiscalía de Querétaro y pusieron eh, énfasis en tratar de generar estas órdenes de aprehensión lo más pronto posible. Lo comentábamos desde ayer en la tarde aquí en ESPN que primero fueron 15 órdenes las que se liberaron porque eran 15 personas las que tenían plenamente identificadas con el paso de las horas fue subiendo este número, llegaron hasta 26 y es por eso que decidieron hacer los cateos por la madrugada, lo que nos han contado es que estos 10 detenidos no serían los únicos a los que se están buscando, en próximas horas se liberarán nuevas órdenes de aprehensión porque la justicia de Querétaro está muy interesada en esclarecer todos estos hechos entonces no esperemos que estas 10 personas que hoy están aquí y al interior de este penal sean las únicas señaladas por este tema del Zafarrancho en el Estadio Corregidora. César Caballero, muchísimas gracias a nuestro compañero César Caballero con la cobertura de esta situación. Que no sean chivos expiatorios, que sean realmente los verdaderos culpables.